en particular, cuando yo veía las charlas y cosas que pasaban en balcón y otros Tulpalcán también en otras partes, veía que la gente se tomaba fotos en otros lados y salían y se divertían y todo, y decía, y yo sigo aquí metido en esto. Sí? Y no me gustaba, entonces me sentía nada más prisionero, ¿no? ¿no? Me encanta. Ya, en la parte de networking, hasta hace si no mucho tiempo, para mí networking fue esto: puros cables y conectar computadores pero networking en realidad lo que yo quería era eso, conectarme claro. con la gente y tener oportunidades. Entonces, veía que se me iban muchas chances de poder ir a eventos, de conocer a gente, de tal vez cambiar el trabajo, porque no tenía la, la, la, el tiempo para darme, darme ese tiempo para yo salir y, y buscar algo diferente, o el trabajar. Eh, en esta parte, quiero ayudar, hacerme notar, pero ¿cómo? Esto hace referencia a que, yo muchos, muchos, muchos, muchas herramientas que utilicé, como Drupal, para empezar, son herramientas libres, entonces cualquiera puede utilizarlas y son gratuitas. Y yo quería retribuir en algo porque me ayudaron mucho a, hacer, a, a evolucionar en mi, en, en, mi campo, en mi campo profesional. Pero no tenía el tiempo para hacerme, para hacer esa, esa contribución, porque no, no tenía tiempo en realidad. Entonces me pasaba pensando, ¿cómo puedo hacer para yo de más a notar, para ayudar? y para, al mismo tiempo, hacer un poco de propaganda de, mi, de mis capacidades. Eh, otra cosa que también me, me, me daba bastante, no sé, me, me hizo orientar un poco de trabajo que hacíamos y tratar de buscar algo diferente, como en este caso, esto va a ser el éxito. So, trabajé muchas ideas que eran muy malas ideas y que sabía que iban a fracasar, pero simplemente había que hacerlo porque el cliente tenía buena paga, o ya estaba desarrollado o ya estaba avanzado eh, pasó me acuerdo de un proyecto en el que trabajé donde trabajamos pues como cuatro personas un año y el tiempo de vida del proyecto fue menos de ese, de ese, de ese, de ese tiempo o sea les daban los un año el tiempo de vida fueron diez meses y ya sabíamos que iba a pasar eso pero es por el tema del dinero entonces muchas ideas malas que veíamos que iban a fracasar no podíamos o, o, coger otra opción más que seguir trabajando en ellas ¿no? Otro asunto importante era el tema del dinero, de la paga. La cantidad de esfuerzo que yo hacía para poder tener, este la cantidad de esfuerzo que yo ofrecía a la empresa, en función de las cosas que me daban, sentía que no era justa para, para lo que me retribuían, porque yo hacía bastantes cosas. Entonces, sin embargo, la paga era una sola, porque obviamente estaba tratando con la empresa de Ecuador y los sueldos son fijos, y obviamente está dado por el mercado y tal, y tal pero nunca va a pasar de cierto margen. Sin embargo, yo sentía que podía hacer algo más, que puede tener alguna adicional. Entonces, siempre sentía que, que había un, un despacio ahí. Esto, un poco les deo, yo quería salir a, a pasearme, entonces digo, bueno, familia, nos vemos de paseo, ya tenía todo planificado, pero no contaba con la astucia del cliente, del sistema que pero primero un ticket porque ya algo pasó y saltó y tenía que resolverse, entonces todo se fue todo se quedó en lado y esto no es que se hace menos problemático mientras más subes en rango mientras más subes en tu nivel de, de jerarquía en la empresa, tienes más responsabilidades no se sube la paga en la misma dimensión pero tú tienes que hacer, hacer para responsable de más cosas y así me pasó varias veces en que se me acabó el fin de semana porque tenía que arreglar alguna cosa y todo, pues, claro, entonces, ya no era solamente mi juicio sino también un poco mi familia. Eso era claro. cuando estabas en mi empresa? Sí, en mi empresa. Todo esto ahora, es mi empresa. Ya, yeah, ok. Y ahora, ¿cómo manejas esa parte? Porque los tickets, igual te siguen. Claro, ya, ya voy a llegar allá, sí. Claro, o sea, esto de aquí no es, no es que sea diferente en el remoto, Claro. ¿no? Pero una cosa clave es que ahora yo puedo decir este tiempo es para trabajar, aunque sea 8 de la noche a 3 de la mañana. Yo sé cómo me manejo. Me manejo los pues, tiempos porque ya no tienes que ir a un espacio libre. Exactamente. Entonces, ahorro mucho tiempo en viajes, ahorro mucho tiempo en, en gasto de comida, por decirte, entonces no salgo, y siempre tengo que sacar el aire un fin de semana para, o el viernes de sábado para salir, porque el día siguiente tenemos que viajar y ya. Yo lo hago y me organizo. Perfect. Pero en cambio esos problemas aparecen sí. cualquier rato. Claro, y eso y tiene y, que me toca, y me toca, y me toca. Una vez que usted en la piscina, arreglando los problemas. Bueno, esas fueron todas las motivaciones. Ahora el tema de experiencias, cómo me fue y a mí vi, vi, vi, vivenciando todas estas cosas a las que, de las que quería vivir. Eh, ¿Qué les puedo recomendar? Si, esto me tocó hacer a mí, ¿no? El hecho de que trabajemos como remoto no quiere decir que no vamos a tener un lugar nuestro, ¿no? O sea, podemos trabajar desde la casa, podemos desde un café en cualquier parte, pero siempre es importante que cuando estés en la casa tengas tú, tu espacio. Que tú digas esto es mi, aquí puedo poner mi computadora, mi, mi silla, mi lo que sea, yeah. y saber que ese es tu lugar, es muy importante. Y no hay que olvidarse de eso porque a veces pensamos que tra trabajar eh, remoto es, vamos a pasar todo el tiempo afuera, pero las limitaciones de, la, de, las, de las cosas de afuera también nos pueden afectar y a esto no tenemos que recurrir a volver a casa o a donde sea que esté nuestro nuestro general. Eh, en el tema de la ergonomía, yo, no, yo nunca me preocupé mucho por esto porque básicamente yo cogía todo lo que me daba en la oficina. entonces la silla, el escritorio, todo, porque me tocía y todo, pero ya, podía tener que cambiara alguna cosa, pero era lo que la oficina decía. Como yo yo me empecé a hacer cargo de todo yo solo, entonces tenía que cuidar mi salud y obviamente una de las cosas que, una de las partes del cuerpo que no el perdón, si estaba presencial, virtual o lo que sea, es el espacio. Entonces hay que tratar de cuidarle mucho a la espalda y una, hacer una inversión en un escritorio, en una silla, que, lo que, que, no, que no importa el valor porque eso, a fin de cuentas, es lo que, lo que nos va a afectar en la espalda. ¿no? Coge tus cosas. Con esto me, con esto me referencia a que al ser, tra, al ser trabajo remoto, uno tiene que estar preparado para mover, movilizarse rápidamente. Entonces hay que tener una, una manta cómoda, que, que tenga todos los cables necesarios ahí. Hoy día casi, casi pierdo, si no la conveniencia que me llevo, como un te digo, igual iba a traer ese cable por si acaso. Entonces, tener todo eso necesario para cuando si te vas a, alguna, a algún otro, otro lado a trabajar, no tengas que estar en los correcordes de saber cómo, cómo, cómo trabajar, porque te falta un adaptador, una cosa pequeñita y no hay, se pegó todo el trabajo. Igual el tema de la maleta, que sea cómodo, que sea amplio para llevar todas tus cosas. En el asunto del internet, es importante saber qué restricciones, qué velocidad, qué, qué seguridad es, es, con qué seguridad se cuenta con, en el internet en el lugar en el que vamos a trabajar. Porque yo me he topado en todo este tiempo que he pasado rondando los diferentes formatos del Quito, ¿no? que hay diferentes configuraciones. Entonces, Por ejemplo, aquí en el formatos del Paseo de San Francisco, de que es más cómodo trabajar, porque hay muchas menos restricciones, creo que es por la, el tema de la universidad. Pero en todos los demás, yo me sentí bien bloqueado, porque no podía acceder a mis sitios para poder trabajar normal. Entonces, tenía que ser un poco de pericuetos para salir. Aún sigo peleando con los otros, cafés no, no me salen, pero ya salen. Ya, en Hola. el tema de ambiente y servicios, es importante que, por ejemplo, estos espacios de aquí son de coworking, como Impacto, como el buen trip y cosas por el estilo. Cuando ustedes vayan a alguna parte en la que quieran trabajar remotamente, traten de ubicarse en lugares donde, la, donde haya más gente haciendo lo mismo, para sentirse cómodos, sentirse motivados, y sobre todo para que el ambiente sea lo más eh, cómodo, en el, en el sentido de, de reuniones, ya sea virtuales o presenciales. A mí me pasó hace una semana que tuve una reunión aquí en reunión virtual, con Juan de acá, pero es, había, había mucha bulla, y yo no me había dado cuenta de eso, sino que solo la reunión. Y me dijeron, ¿dónde estás? Yo digo, en un café, porque se escucha mucho. Entonces, claro. no me tocaba estar muteando a cada rato para que no escuchen todo el, todo el sonido. Entonces, es importante conocer esos, ese, esos ambientes. Y si se puede controlar, qué sé yo, con un micrófono, y decir, ah, una alguna cosa más tecnológica vale la pena la inversión. Sí. Y algo también importante en este caso de los, de los servicios en otros lugares es eh, las políticas de, de, de local. Entonces, eh, eh, si es que... Requieren de que ustedes hagan tal cosa para poder usar los servicios, tienen que estar muy, muy, muy pendientes de eso. Hace, hace unas semanas estuve yo por el tema, trabajé igual en un café, donde claramente decía que el consumo mínimo era un jugo. Entonces, ya para poder estar en paz, yo me compré un desayuno, y con eso ya no había problema. Pero hay veces que hacen hacen en mío por el hecho de que piensan de que solamente vas a usar los servicios de. de, de ajá. Hay o sea, que tener mucho en cuenta y hay que ser gratos porque, a en fin de cuentas, están ayudándote para que tú hagas tu trabajo. Entonces, hay que cumplir esas reglas. Manejo del tiempo o time tracking. Esto es importante hacerlo y, sobre todo, al inicio, cuando recién se está empezando con el tema de trabajo remoto, porque uno no sabe cuán productivo es sino hasta cuando empieza a medir los tiempos. En mi caso, eh, particular cuando yo les recomendaría si es que van a hacer este tema de trabajo remoto inclusive eh, cuantificar los tiempos de ocio, que yo ¿cuánto me demoro comiendo? ¿cuánto me demoro en Facebook? ¿cuánto me demoro? no sé, viendo la tele y lo que sea que hagan porque con eso ustedes van a saber de todo el día cuánto es productivo y de qué hora a qué hora son más productivos entonces no, no, no se pierden haciendo otras cosas de, de todo el día otra recomendación es manejar listas, do listas esto es muy importante, para, sobre todo, para tareas a corto plazo. Es decir, si yo tengo que hacer un pago de la luz, del agua, o hacer un arreglo en un carro, entonces manejar una lista en la que me ayuda a ver qué nomás tengo que hacer. Porque con todas las los pendientes que se van hoy en el día, es muy fácil olvidarse las cosas. Entonces, en estas listas cortas podemos eh, ayudarnos bastante. Ahora, cuando son cosas a más a a mediano o a largo plazo, eh, hay que manejar el calendario para saber yo voy a tener una reunión con tal persona en tal lado, sobre todo para, para el trabajo remoto es importante también el tema de ubicación porque yo puedo estar trabajando en la casa pero que tal que tengo una reunión en, el, en el Juan Valdés de acá entonces yo sé que tengo que salir una hora antes porque tengo que cambiarme, tengo que alistarme tengo que comer algo porque no voy a alcanzar, entonces todo, todas esas cosas hay que sentirlas en el calendario para que nos vaya avisando, ya hay hora que te levantes y ya acabes de hacer estas cosas y así, sobre todo en, en cuando son cosas a futuro, a medida de largo plazo. Algo también importante es eh, el, el poder saber hacer estimaciones. La típica pregunta, ¿cuánto me demoro cuando me preguntan una tarea X? ¿Cuánto crees que te demores? ¿Que dos, que tres horas? Tú tienes que saber cuánto vas a decirle a la persona para que tenga idea real de, de, de cómo cobrar al cliente, porque en eso se basan las, los, las empresas, para hacer los, los cálculos este tema de estimaciones es algo yo, yo digo que es un arte, no es una, es una ciencia hay muchas, muchas formas de artículos artículo de que te puede llegar para saber cómo tú puedes eh, hacer mejor los cálculos pero a fin de cuentas solamente vas a ser tú el que, el que sepa cómo, eh, cómo cómo calcula las cosas en mi caso por ejemplo yo siempre he sido un tipo muy optimista y creo que yo hago las cosas demasiado rápido entonces que me pregunta cuánto debe dar tal cosa yo digo una pero a fin de cuentas y ya con la experiencia me doy cuenta de que son no más tiempo, entonces la crítica cuando son temas nuevos, lo que digo es lo que me salga por tres y con eso Entonces pues, con eso no tengo mucho mucho margen de error eh, la ventaja de poder trabajar remotamente es que tengo más tiempo para mí mismo, entonces hay que aprovechar ese tiempo para hacer cosas para uno mismo, tratarse bien, comer bien este hacer ejercitarse no pasar solamente a todo el tiempo trabajando, porque es muy fácil que el, tra el trabajo eh, ocupe todo su tiempo si tú no sabes dividir lo que es espacio de trabajo y espacio de casa, o espacio de diversión, o espacio de ocio. Entonces, hay que forzarse a, a tratarse de ir si a tal momento, tengo que salir a hacer ejercicio y tengo que hacerlo, porque, porque eso me va a mantener vivo. A fin de cuentas, si paso sentado todo el tiempo trabajando, me eh, va a ser mucho peor. Ya, esta parte es muy importante porque... A mí, a mí esta esa frase se, se me quedó grabada de, de cuando yo trabajaba en la época de Lula, tuvimos una, un paseo, un ritual, lo llevaron a todos, y nos hicieron hacer a todos una presentación de cualquier tema. Todo el mundo tenía que presentar algo. Entonces, tenía que hablar durante cinco minutos de cualquier cosa. Y al final de todo, porque fue súper tenaz, imagínense la primera vez presentando para un montón de gente en inglés, entonces era súper tensionante. Y se acabó todo ese, ese tema y la, la que estaba liderando el, el evento nos dijo que estas actividades nos sirven porque eh, muestran el lado vulnerable que tenemos. Y que no tengamos miedo a ser vulnerables, que tenemos que ser vulnerables, porque es la única forma en la que nosotros podemos mejorar. Para la próxima vez, cuando hagamos alguna presentación, ya vamos a saber qué hicimos mal. Y en tal caso, si es que no lograste hacer alguna cosa mejor, al menos tú vas a saber cómo actuar mejor. Tal vez el, el tema que trataste no fue correcto, o la forma en que tú explicaste no fue la mejor, pero el lanzarse, el dar ese paso inicial es lo importante. Entonces, era ahí la chica que quiere lanzarse de ser <risa> sin miedo. y algo también muy importante, así como era el asunto de. Leer... Bueno, tener todos estos puntos para mí son muy importantes, pero este es bastante relevante. Así como debemos tener una. Una ubicación, un cuartel para físicamente estar nosotros, hermanos, hermanos, para, para, para que les veamos casa. También necesitamos un grupo o una persona a quien podamos acudir cuando nos sintamos mal, porque eventualmente nos va a pasar que nos sintamos solos. El trabajo remoto hace que, que, que el tema de la soledad sea muy. que nos pegue mucho, porque pasamos bastante tiempo solos. Entonces hay que tratar de buscar, ya sea ese amigo, o la familia, o la persona, o, la, o, o tu pareja para que sea tu acompañante cuando tú estés mal, porque va a pasar y no va a tener quien acudir en ese momento. Entonces, ¿qué hay que contar con alguien que te pueda sentir bien? Pero uh, no, importa, no importa si tienes, si tienes algo o no, porque puede pasar a veces que estamos pelados con esa persona especial, entonces, aquí acudimos cuando nos sentimos mal? Hay que tratar de un poco serenarse y darse cuenta que al, fin de, al, fin, al, fin, al final de la historia uno siempre cuenta con uno mismo. entonces. No puedes tú dejarte de morir porque si es que te pasa algo más así si es que tú te das por vencido ya no tiene sentido esto ya se acabó el trabajo de se acabó todo entonces contar siempre con alguien pero siempre recordarse que te puedes contar contigo mismo ya no se ve muy claramente aquí pero es una foto bien chévere esa dice viejos amigos nuevas experiencias viejas amigas nuevas experiencias ¿a qué me hago referencia con esto? Que nosotros tenemos nuestros grupos de contacto ahorita personas, amigos, familiares, que con el pasar del tiempo vamos a dejarlos. Y más aún si es que, como pasamos al tema del trabajo remoto, los grupos que frecuentamos, por el mismo hecho necesitamos de que estamos más desoledados, más en otras cosas, vamos a dejar de frecuentarlos. Entonces, tratar de sacar lo mejor de esas, de esas relaciones, pero al impulsarlas por otro camino. Es decir, si antes yo me llevaba con mis amigos de la universidad porque compartíamos aula, ahora me llevo con ellos porque comparto alguna profesión, tal vez un deporte no sé, o conversar lo que sea, tratar de buscar nuevas conexiones con la gente que ya tenemos, para que no se rompa porque ellos pueden ser nuestro grupo que nos dé esos temas, necesitemos ayuda, entonces en ese caso, por ejemplo, a la raqueta le dimos un nuevo utilidad como espejo, no se ve bien entonces son espejos entonces a las cosas viejas, darle nuevas no son cosas, son amigos, pero hay que tratar de buscar nuevas conexiones este, de todo lo que les dije, esto es lo más importante. En el trabajo remoto, el valor de la palabra es que era vital. Es muy importante. Porque cuando tú trabajas con una persona que no te ve, que simplemente te percibe por sonidos o por alguna foto que te pase, que pases tú, o por texto, la confianza es algo eh, es, es lo que sí, porque te, porque te está ofreciendo esa persona. Entonces, lo que tú tengas que decir siempre tiene que ser... Eh, increíble Tiene que ser sincero, tiene que ser honesto. No puedes tú mentir ni en estimaciones, ni en ni, ni cómo están las cosas, ni en estado de ánimo, porque es la única forma en la que tú puedes comunicar a la otra persona que te está dando el trabajo de cómo va el asunto en esta parte. Entonces, hay que ser lo más honestos posible y cuando tú digas alguna cosa, cumplirla. Y puede pasar a veces que las, que las metas que uno se propone, que ofreció oh, no van a cumplirse. En ese caso, hay que avisar con tiempo. Pero siempre avisar, siempre mencionar las cosas antes de que sucedan. No, no, no es que ahora estoy haciendo un trabajo y creo que me va a ir bien si es que hago diferente o más rápido, y no se va a dar cuenta, no porque me voy a estresar y eventualmente puede que me vaya mal, y eso va a hacer que, no me cree, que, me, que, que mi palabra sea lesionada. Entonces para la siguiente ya no, mi, mi palabra va a perder valor. Y eso puede lesionar mi trabajo a futuro. Entonces es importante cuidar pues, las cosas que uno dice y que promete. Tienen que ser siempre ciertas. Hay que tener mucha paciencia. El tema de trabajo remoto demanda no solamente nuevas conexiones personales, sino nuevas herramientas de utilizar. Eh, te puede traer mucha angustia porque es agobiante el asunto. Si es que tienes que aprender un nuevo idioma, inclusive eso también te va a pesar. Entonces, tener, tener la paciencia suficiente como para saber que estas cosas pasan Eventualmente, todo va, todo va a estar bien. Ya. Yeah. Overcommunicate. ¿Qué se refiere esto? A que tenemos que comunicar. Como estamos remotos, tenemos que comunicar más de lo normal. El lenguaje no solamente se compone de palabras, sino también de, de expresiones corporales. Y lo que perdemos al trabajar remotamente es justamente esa comunicación no verbal. La forma que, que se tiene para poder suplir esa deficiencia es comunicar más allá. Es decir, siempre estar avisando las cosas cómo van. Y, porque es la única forma en la que nosotros podemos decir a la, a la otra parte, cómo van, ¿Cómo, cómo, estamos, cómo está yendo nuestro progreso. Inclusive podemos decir, eh, podemos dar a entender cómo, cómo estarán todos los resultados en un tiempo sin que yo, yo, yo los pueda mostrar todavía, sin que yo los vea. Y es importante comunicar frecuentemente eh, para que el otro lado también no pierda la, la confianza. Entonces, es, es muy, muy relevante este, este punto. Y esto también es, es eh, lo que les decía hace rato: que hay que separar los ambientes. ¿no? Lo tuyo no es trabajo de obsesión, es decir, si yo no separo las de lo que es mi trabajo, lo que es mi familia, lo que es mi casa, ocio, lo que sea, el trabajo eventualmente se va a comer todos los espacios. Entonces, donde yo esté sentado, o pues estar trabajando, porque para mí eso es, eso es normal y no está bien. Entonces, es importante que estemos, estemos muy claros en dónde se acaba un espacio y dónde empieza otro. Y eso lo has logrado? porque en alguna época... Ahorita sí. Sí, en alguna época era complicado ¿no? Claro. O sea, ah, te estoy diciendo las veces que he tenido porque okay. yo se acabó así. Sí. Ah. Sí. Obviamente. Y es más, esto de aquí lo he venido mejorando a raíz de que empecé la motivación para hacer esta charla porque tenía que sacar experiencias y por eso me pasé de periodos pasados por todos los combates, para justamente mí. forzándome a hacer cosas diferentes. Y aprovechando que tenía que me, me cambiar de casa. Entonces, en la nueva casa tengo todo hecho un desastre todo. Tengo un espacio para mí que no es que sea muy cómodo, entonces aprovecho y me voy a otros lados. Me forzo a, a salir con, más de, con, con este tipo de trabajo en el mundo eh, viene más dinero, pero viene más responsabilidades. ¿Por qué viene más dinero? Porque estamos eliminando el intermediario. O sea, yo no trabajo ahora para Ecuador y Ecuador para Estados Unidos. Yo trabajo para Estados Unidos directamente y la plata que se quedaba con el intermediario ya no se queda, se queda todo conmigo. Entonces, en realidad sí se gana más dinero, pero asimismo hay que tener más responsabilidades, porque ahora todo el tema, todos todo, todo los asuntos, eh, no sé, temas de ahorro, o saber cómo voy a hacer los pagos para el siguiente mes, van a correr por mi cuenta, totalmente. es que ya. Y esto es importante porque en la modalidad que se trabaja remoto por lo regular no se gana un sueldo fijo, sino que se gana por horas. Entonces, amadoras trabajadas, más sueldo. Amadoras trabajadas, menos sueldo. Entonces, nunca es un valor estable. Y depende, depende del contrato, el contrato que tenga con, la, con, con el empleador de tuyo. Pero en general es así, entonces tienen que planificar muy bien porque no vaya a ser que por pensar que ganaban más, se queden cortos para los pagos del siguiente mes y eso sí pega. Y el banco no perdona. Eh, buscar asesoría, esto es importante porque como todo va a ser a cargo nuestro, el tema eh, y el tema de seguros, el tema de seguridad, de seguridad social, el tema de impuestos, el tema de, por ejemplo, si, si quiero sacar un préstamo a una entidad bancaria o crediticia, todo va a correr por mi cuenta. Entonces, no es que la empresa me va a dar un certificado de trabajo. Yo quise aumentar el grupo de crecimiento en la líneas, me dijeron: Este papel en inglés no sirve, tiene que tener traducido y tal, tal, tal. Entonces, esta, el, el, hay que buscar a alguien que me pueda asesorar para que me dé la información o que me ayude a acomodar la información de tal forma que yo pueda utilizarla en el Ecuador o en el país en el que esté residente, reside, ¿no? Y, y también para que yo ayude a dar bien los gastos, porque como la pobre gasto antes de que le paguen. <risa> eh, el valor de ahorrar ahora se vuelve más importante, porque los, por lo regular los contratos con, con trabajos remotos no son como los de acá. No es que te, por lo regular no tienes la figura de la indemnización cuando se acaba, o se puede acabar en cualquier momento. Entonces, tú te puedes quedar de un rato para el otro siendo abajo. Y, y si, si bien se gana más, también hay más riesgos por ese lado. Entonces, lo que se vaya ganando siempre hay que ir ahorrando por si acaso para algo en el futuro. A mí ya me pasó. Cuando yo salí de Lulagoda a Bluten, yo pasé un mes de vacaciones Entonces, a mí los ahorros me salvaron. Y con eso pude yo ese mes pasar prácticamente como que no hubiera pasado nada. Pero hay que tener cuidado. <risa> ya, el tema de recursos. dónde pueden conseguir más información y muy buena. El mejor sitio que les puedo recomendar es Yonder. El, este sitio es una empresa que creó Jeff Cortes, que era el CEO de Lulabot, la empresa que les estaba comentando. Entonces tiene muchísima experiencia en lo que es el trabajo remoto y sobre todo distribuido. Él se hizo cargo de la. Lulabot siempre funcionó como una empresa distribuida hasta la fecha y ya lleva más de, creo que son 12 años trabajando así. Entonces toda la experiencia plasmada en ese, en ese tiempo está recopilada en el sitio de, de Yonder. Tiene entrevistas y todo con muchísima gente que sigue en la misma modalidad. Y si se animan un poco por, a, por buscar trabajos remotos, te recomiendo dos, dos lugares: Remote OK y Working Nomads. Hay trabajos de lo que sea, por montones, y para trabajar en donde sea. Entonces, echen una mirada, se si contactan ahí con los empleadores. No sé, no he no utilizado yo la verdad esos servicios, pero eh, se les ve bastante, bastante interesantes. Eh, a futuro, por son mis planes: crear una comunidad de, de remotos. Necesito, necesito que la gente que trabaje remotamente, que está ahorita por abajo porque hay bastante gente trabajando así, que salga y, y nos podamos comunicar más. Este, también podrá ofrecer la ayuda de, de especialistas para dar soporte, por ejemplo, a mí en remoto nuevo, alguien que no sabe mucho de este tema, y poder contactarle con un contador, con un financiero, con quien sea, para que pueda salir de los problemas y no se metan problemas todo con todo con el gobierno. Eh, hacer eventos en línea presenciales también para poder conocernos y compartir más experiencias. Y, y por último, sería incentivar a que este modelo de trabajo se use más aquí en el Ecuador. Y es, como les decía, hay, una, hay unas iniciativas del gobierno por hacer esto en el, en el Ecuador, pero no sé qué, tan, qué, tanto, qué tanto avance tengo, cómo esté el asunto. Pero de todas maneras, no es algo muy normal todavía. Y sería muy útil, no solamente para nosotros, que si hay alguna persona que tenga alguna discapacidad o algún problema, no es fácil ir físicamente a trabajar en lo que pueda trabajar remoto. Pero también depende un poco, Daniel, por lo que es el área que tú trabajas. ¿En el área? Porque, por ejemplo, para lo que es desarrollo, sí. es Claro, depende de las herramientas creo más. Porque ponte en un lado tienen todas las áreas trabajando remoto. Pero sea es más fácil. Claro, o sea, me refiero que en el sector, por ejemplo, productivo pero te digo de... De, de, de manufactura. De manufactura, cosas. es sí. complicado. Claro. O sea, en nuestras áreas sí es muy fácil. Eso, esos es, o sea, hay trabajos que alimentos. no se pueden hacer en moto, porque no puedo hacer una, una mesa desde mi casa. Claro. claro. Entonces, en nuestra área, que es como claro. como asequible para poder trabajar en Mientras también, el trabajo sea más automatizable, hay como hacerlo más remoto. E inclusive se podría hacer cosas de manufactura remotamente, si es que no haría falta de la persona humana haciendo las cosas. Pero eso requiere una gran cantidad de inversión, que nosotros no estamos, creo, que capacidad de hacer. Entonces, es... es ese asunto. Conclusiones, este... El tema este de trabajar remotamente puede ser muy retador al inicio, pero una vez dentro del modelo, no querrás volver a la oficina tradicional. Ese es mi caso. Yo... Personalmente, yo no me veo volviendo a una oficina normal. Si me veo en una oficina, creo que debe ser en alguna esquina de, de Juan Valdés. El trabajo remoto te cambia la vida. Son más responsabilidades, pero con muchas más oportunidades. Y eso es muy importante porque justamente buscamos eso, mejorar nuestra calidad de vida a través de tener más oportunidades. Entonces, hay que ser más responsable, que como tú decías, es una de las claves para contratar a alguien. Pero si te das cuenta de que si no más responsable es tener más oportunidades, como que vale la mano, puede que resulte. Eso, ¿tienen alguna duda, preguntas, alguna inquietud? No se sé montó. montón. ¿eh? <risa> eh, como viene que tarde, no, no sé si explicaste tal vez, eh, eh, tengo entendido que trabajas ya directo con los clientes de la ¿no? de los sí. es ¿cierto? Yo supongo que tú te encargas de cotizar el valor de los proyectos. No, no, no, no. Cada quien tiene un área de trabajo. Lo, lo mío es desarrollo web. Entonces, eh, a mí lo que más me mandan trabajo para hacer eh, eh, bueno, web. Entonces, yo hago una página, le arreglo un formulario, cosas por el estilo, lo que necesito. Pero el área de venta y marketing es otra. Hasta donde tengo entendido, ellos también tienen un modelo de trabajo mixto. Entonces, la gente no tiene por qué ir a la oficina y cosas por el estilo. Y al contactarse con clientes el marketing es un poco más desconectado en general, porque si tienes que ponerte a contactar con clientes, a la oficina vas a ir solamente para entregar los resultados y la reunión. Pero no, el tema de cotización y eso no, yo no lo manejo. ¿Pero ¿o sea, a ti te asignan hacer una página y te dicen que te van a pagar tanto o algo así? Eh, no, ese no se cotiza por cantidad de dinero, sino por cantidad de tiempo. Pero, por Tú les das el tiempo estimado y sabes más o menos cuánto... Sí, cómo hay trabajando. unas bases. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es muy general. Siempre customizamos una base. Entonces, se va por ahí unas 130 horas en general para hacer lo básico. De ahí si el cliente quiere más cosas y los project managers lo vayan eh, analizando en metas no saben cómo, si es que será posible hacer. Hay intervención Entonces, dicen, hay esta tarea, esta cosa quieren hacer esta, esta gente, pero no saben si es que puede hacerse. Entonces ahí analizo, hago la estimación y les mando el valor de, en horas. Entonces, para esta nueva cosa, esta nueva funcionalidad, yo necesito unas 20 horas de trabajo. Y te traigo tal y tal y tal cosa. Entonces, ellos cogen ese valor y le pasan el, al cliente con la cotización. En función de lo que le haya cobrado al cliente en la hora. Por lo regular se cobra un valor estable, ¿no? Pero ya depende del cliente, depende de de muchos factores. Ese, ese tema ya es más bien. Sí, en tema, el, sistema, el... ¿Sabes qué porcentaje del valor que le cobran al cliente va para ti? Digamos, en el desarrollo exclusivamente Porque puede haber otras variables. Decir, claro. desarrollo, sea, un porcentaje que puedas... Eh. Verás, por ejemplo, eh, bueno, un porcentaje no sé, pero... Por decirte, la hora, la hora de gluten, la hora que cobra el cliente, al, la, la, la hora que cobra al cliente, ronda entre los 130 a los 150 dólares, la hora. Y de eso, eh, qué sé yo, ah, como somos tres personas... Más la empresa, que serían cuatro, interven cuatro intervenciones, no sé, por ahí un 20, 30% que se quede con, con cada uno de los que intervenimos en un proyecto, dependiendo de lo cuánta gente esté metida en un... Y eso también es muy relativo, porque no sé cómo sean los cálculos sí, sí, sí. internos. Yo te puedo más o menos dar una idea. Yo sé cuánto cobran ahora al cliente, que es 130, 150 dólares, pero cómo se distribuye el dinero eh, internamente, eso es ese también tiene que considerar otros factores, sea control remoto, por ejemplo tienes que considerar que también eh, hay un personal que maneja las finanzas, sí, sí. tiene un contador y todo eso, uh -huh. independientemente si no tiene oficina, no. entonces todo ese rubro tiene que dividirse para eso. Claro, ¿no? inclusive hay gastos fijos, por claro. ejemplo, por ejemplo, sí, claro, exacto, comisiones, sí, hay gastos fijos más como más sí. por ejemplo pago, si te tienes oficina tienes que pagar pago, entonces, el luz del teléfono, el arriendo, y se ahorita un ahorita porcentaje ahorita. siempre sale del, del proyecto y se paga tal pago, ¿no? y eso ya depende mucho de cómo se maneja la empresa. Claro, eso hay hay claro. algunas empresas, entiendo, no sé, que sacan, un, dicen yo necesito para salir de mes cinco mil dólares, y si los proyectos se metieron en 5 mil dólares, perfecto, ya, eso se queda para ahí, y el resto es pura ganancia para repartirnos de entre los que queramos. Mm -hmm. Y obviamente la empresa siempre ya la mayor parte, ¿no? pero ya depende mucho de cómo se maneja. Claro. Sí. A parte. ¿Tienes un control de las horas que trabajas? Claro. ¿Y cómo? Eh, ese es el asunto. Cuando tú trabajas en remoto, el tema de confianza es muy, muy importante. Entonces, uh -huh. hay, hay, no sé si tuviste la decisión de time uh -huh. tracking. ¿Por qué no? Y ya, bueno, en eso esa les decía que lo que tienes que hacer tú es llevar un control de cuánto te demoras en, en, en cada cosa, en lo que, en, en lo que sea que hagas. E inicialmente, cuando tú empiezas a trabajar como remoto, tienes que también contabilizar los tiempos tuyos. Por ejemplo, Cuánto te demoras en comer, cuánto te demoras en, en, en, en ver el Facebook o lo que sea para saber cuánto te queda del día de las de 8, 8 de, de la mañana a 6 de la tarde, cuánto de eso es productivo. Entonces, tan, tales horas las dedico al trabajo y tales otras horas de acá las dedico a lo mío. Y, y siempre que yo hago algún trabajo o alguna tarea, eh, en el caso de la, las clases de estado, tienen un, un sistema de manejo de tiempo. Entonces yo empiezo a hacer la tarea y le doy play al, al reloj. Entonces sigo trabajando y tal. Una vez que acabo la tarea, le paro y cambio otra tarea, uh -huh. pero ya se quedó el tiempo registrado para esa tarea. Entonces saben que eh, ellos también para sus estadísticas, saben que este tipo de tareas toma tanto tiempo uh -huh. y pueden con eso también hacer mejor los cálculos para vender productos luego al cliente. O sea, es como que también un grado de sinceridad contigo, mismo. Y Exacto. Con si es que yo empiezo a vender horas eh, falsas, eso no solamente me afecta a mí eh, directamente, porque si se dan cuenta de que estoy haciendo una de las cosas, uh -huh. me, va, me va a costar a mí. Una jarra de orejas o algo, y también por el asunto de, de estimaciones para el cliente, porque el cliente está pensando que, o, sea, o, o, o la empresa ya sabe que el cliente se le paga tanto, o se le cobra tanto por una tarea, pero si, si en este proyecto te demoraste más horas, entonces pues tú tienes que dar una razón de por qué te demoraste más. Pero también tienes alguien más encima tuyo que estima, que estima. Como tú le pasas estimaciones a una claro. persona y esa persona ya sabe sí. más o menos cuánto tiempo. Re, por es. lo regular, ventas se encarga de todas las estimaciones generales. O sea, ellos venden un paquete, por decirte, el paquete de, los, de las 130 horas que incluye páginas de visitas, de búsqueda, de formulario y tal. Ellos saben que eso se demora siempre 130 horas y, y por lo regular, en mi caso, yo me demoro menos, pero siempre usamos esas horas que sobran para hacer más tareas. Entonces, si me sobra por un lado, me va a faltar por otra parte. Entonces, se, se van compensando las cosas. Pero siempre tienes que registrar en ser lo más sincero posible para decir que tal tarea me demoré tanto tiempo. Entonces, ese es un sistema que es muy diferente o no, o no se entiende mucho en nuestra realidad porque eh, compromete mucho nuestra honestidad claro. y si es que no has sido sinceros. Pero siempre vas a tener bien más que Control. Yeah. Más que controlar, o sea, manejar los tiempos de estimación. Se nos acabó el tiempo, creo. Muchísimas sí, gracias. gracias. gracias.